Licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tengo un programa de comunicación. Soy miembro del Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el ObservatIC, y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento del Cien, que forma parte del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Y en cuanto al ObservatIC, si bien varias y varias de ustedes ya lo conocen, es importante recalcar que es un grupo interdisciplinario de...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 la coordinadora de los cerrados Ana Laura Arriwar, la, la doctora Ana Laura Arriwar, la doctora María Julia Morales y quienes hablan, eh, además de algunas compañeras que también han participado eh, en esta línea anteriormente, alguna compañera que ha participado anteriormente. Este, desde el año 2015 se desarrolla la línea de trabajo vinculada a las personas mayores y las TIC ingresando como una línea específica al CIEN, al Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, que mencioné inicialmente. Esto sin duda es que ha permitido marcar el trabajo en discusiones y procesos este, de generación de conocimiento en relación a la problemática de la vejez y el envejecimiento, trabajando de manera interdisciplinaria con otras líneas de, de investigación que estudian asuntos específicos de este sector de la población. Y esta interdisciplinaridad sin duda que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 y, y, la, y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de, de este segmento poblacional, eh, analizando sus buenos efectos de la política pública del Plan Igrapitá, sí. eh, También estudiando las implicancias de la apropiación de las TIC en la, en la calidad de vida este, de las personas mayores y el análisis de las diferentes conceptualizaciones sobre este concepto de calidad de vida. Eh, nos hemos también adentrado en el estudio de las características de la brecha digital de en de Uruguay, además de conocer cuáles son los factores que limitan eh, un mayor uso y uh, eh, un mayor acceso, uso y apropiación de, de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores y cómo pueden estos factores estar frenando la reducción de la desigualdad digital en esta población. Sin duda es que la necesidad de políticas de inclusión social ha sido recalcada, refundamentada por diversos estudios y autores, eh, por nombrar algunos, Gasco, Peña López, se sostiene que son fundamentales las acciones y las políticas eh, específicas para que la, la, la expansión de las TIC eh, contribuya con el desarrollo humano, así como también con la reducción de diversas desigualdades. Este, para expandir los beneficios de la alfabetización digital en Uruguay se diseñó un repertorio política ajustados al objetivo de corregir disparidades sociales, facilitar el empleo de las tecnologías eh, y el acceso a Internet de los diferentes sectores de apuración. Una de las acciones realizadas eh, muy relevante ha sido el desarrollo de la infraestructura digital por parte de la, de la empresa pública estatal, Antel. Otra ha sido otras sí, acciones, iniciativas. Sí en la agenda digital, las estrategias de gobierno abierto, la, la política educativa para la inclusión digital como ha sido el Plan Ceibal, que muchos y si muchas de ustedes habrán este, escuchado nombrar, incluso estudiado. Eh, en particular, con respecto a la población de personas mayores eh, a este segmento poblacional, en 2015 comenzó la implementación del plan Iberamita, creado por el Poder Ejecutivo, con el propósito particular de promover la inclusión digital de las personas mayores jubiladas y con escasos recursos, eh, o mejor dicho, con escasos ingresos económicos. En eh, la ejecución propuesta se dispuso en la entrega de, a cada beneficiario del plan de una tablet este, dotada de una interfaz de usuario amigable, eh, diseñada especialmente para satisfacer de modo eh, cómodo y eficiente los principales, principales requerimientos operativos eh, previstos. El plan este, en su desarrollo ha trazado una serie de, de, de instancias, de mecanismos, como por ejemplo la realización de talleres de capacitación, la generación de ámbitos de encuentro e intercambio este, entre las personas, entre las personas mayores y con los capacitadores también.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 Que considerando que existen múltiples formas de envejecer y también eh, la importancia de condiciones que se han ido construyendo a lo largo de todo el ciclo vital de las personas distintos eh, autores establecen la imposibilidad de considerar esta población como un colectivo homogéneo, esto este, no es posible dada esta divergencia de realidades, en este sentido se señalan diferentes variables que responden tanto a las condiciones, eh, a condiciones estructurales como a otras que se han ido a lo largo del ciclo vital, que determinan, intervienen, explican la relación de, con las tecnologías, las motivaciones, los tipos de uso y las diversas formas de apropiación. La brecha generacional convive e interactúa con otras igualdades que determinan barreras para la apropiación, pero se presentan eh, diferencias en cuanto a la jerarquía, a su jerarquía, a Contemplando esta heterogeneidad de situaciones e intereses de las personas mayores, la consideración de las TIC en relación a su participación en distintos ámbitos con la síntesis, de la visión de la tecnología como facilitador de un mayor involucramiento en los diferentes órdenes de la sociedad. Es muy, inter, es muy, eh, muy interesante esta cita de Abad Calá Señala Abad Calá en 2016 que algunas de las más importantes esperanzas de Internet no están centradas en el entretenimiento o incluso en la educación, sino en la participación como ciudadano, como actor cultural o como miembro participante de un grupo social. De acuerdo con los planteamientos de la gerontología crítica, es importante trascender el análisis esencialmente sanitario de la vejez y el envejecimiento, para articularlo con dimensiones tales como el bienestar social, emocional o intelectual de las personas en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que ellas viven y en relación con sus expectativas y sus inquietudes. Se debe situar la vejez y el envejecimiento en términos de construcción sociohistórica, compleja, multideterminada, eh, con un alto peso de lo social, considerando a las personas mayores como sujetos sociales, con derecho a ejercitar la ciudadanía, a aportar y participar activamente en los procesos sociales democráticos, y en un espacio intergeneracional desprendido de estigmatizaciones. Se ha abordado como asunto crucial de interés público la problemática de la inclusión digital, de la participación activa de la sociedad del conocimiento, en la participación entendiendo que la participación activa en la sociedad del conocimiento es un derecho esencial que debe ser este, reconocido eh, con un sentido universalista a todos los individuos y grupos sociales. Esto lo plantea la UNESCO en 2005. En nuestras investigaciones hemos podido visualizar que las personas mayores usuarias perciben el uso de las TIC eh, como favorecedoras de su calidad de vida a partir de que facilitan cuestiones como la comunicación, eh, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal de, a través de, de diferentes actividades, el aumento de la autonomía. Este, hay variados académicos y, y otras instituciones multilaterales que han sugerido que las tecnologías de la información y a mejorar su calidad de vida y mantenerse activas este, entre los autores se encuentran Llorente y Sánchez, Barra En cuanto a algunos datos de Libreapitán en concreto, es este, interesante recalcar que según los últimos datos que nosotros tenemos, se han entregado a la fecha 215.494 dispositivos. Eh, es un número realmente muy significativo. Un considerable número declaran haber utilizado la tablet en la última semana. 4 de cada 10 beneficiarios declaran haber utilizado la tablet en la última semana. Esta proporción es menor a la que se dio en la primera encuesta de, de uso hace ya varios años. Sin embargo, es un número eh, o una proporción, mejor dicho, bastante significativa. Eh, ha habido un crecimiento exponencial del uso de internet por parte de las personas mayores que en 2010 era de un 12%, en 2016 de un 40%. Recordemos que el plan de grapita se inicia en el 2015 y en el 2019 un 49% de las personas mayores este, utilizan internet. Al comparar Al... con distintos grupos etarios, en el país observa que aún persiste la este, llamada brecha gris. Se constata, por ejemplo, que en comparación con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 también se percibe, y esto es muy interesante, un decrecimiento del uso de las tablets de lo que ocurre coincidentemente con un crecimiento del acceso y uso de celulares inteligentes este, por parte de la población beneficiaria del plan. Pasando de un 24,5% de enero de 2016 a un 53,3% en mayo de 2019. Eh, en cuanto a la razón de no uso más señalada por los beneficiarios, continúa siendo la relativa a no saber usar el dispositivo, 4 de cada 10. No, no haber utilizado la tablet en la última semana este, por no saber usarla. Esto implica un sí. importante desafío, sin dudas en cuanto a los procesos de apropiación, de las de entrar y también en cuanto a las estrategias que dicha política pública eh, debe llevar a cabo y debe continuar consolidando para intentar revertir esa dificultad. Un 48% de los los entrevistados declaran que está siendo ayudado por alguien de, de su entorno en el uso de la tablet. Cuando se les consulta sobre quiénes lo ayudan, mejor dicho, quiénes los ayudan, las personas más mencionadas son los familiares directos, hijos, nietos, sobrinos. Eh, esto es significativo y lo podemos vincular a lo que señala Barrantes y Kosubo, que quienes señalan que al estudiar la influencia de la, que la composición familiar puede llegar a tener en la opción y la intensidad de uso de Internet por parte de las personas mayores en América Latina comprueban que se da un aprendizaje intergeneracional entre las relaciones entre menores de edad y personas mayores dentro del lugar y un incremento del uso de Internet con la convivencia también con otras personas mayores. No obstante, se ha encontrado que es conveniente relativizar el factor positivo de la incidencia de los más jóvenes en el uso por parte de las personas mayores. Esto lo Es un factor importante, pero hay que relativizarlo. Muchas veces este apoyo no es sostenido o tiende a, a resolver un problema puntual. Este, no siempre es significativo en cuanto a los procesos de apropiación por parte de las Es importante apuntar a un mayor apoyo en la apropiación y acompañamiento del uso por parte de las políticas eh, en un contexto de diversidad de dispositivos para el acceso a Internet. Es significativa la pregunta que se realiza en la última encuesta de Ibirapita a sus usuarios. ¿Ha realizado alguna capacitación en uso de tecnología? El 92% responde que no. Esto, en complemento con lo planteado anteriormente, sin duda que presenta este desafíos sumamente relevantes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.